Que nunca seré como él Gracias a Dios Eso es verdadero Yo sí soy leal Yo no traicionero Yo no engaño a mi mujer con una puta en un putero Yo no cambio a mis amigos por un poco de dinero Y tampoco ha representado a nadie como rapero ¿Y cómo vas a traicionar a tus amigos si amigos tienes cero? ¿Quién, ¿Quién pendejo? Nadie levanta la mano y dígale quién representa al hip hop mexicano. Ayer me desvelé en una posada con bastante convivencia, porque antes de la fama está mi familia y su presencia. Tú tienes fama, pero entiende la diferencia. A mí me hablan porque me quieren, a ti por conveniencia. Porque saben que consiguen algo si se juntan con la gente que yo, mi mamá me está aquí viendo, mi papá me visitó, mi esposa sabe quién soy, lo sabe de corazón, y yo soy como tu madre porque también te abandonó. Pues si te abandonó, güey, ¿qué quieres que haga? Que me abandonó y eso me alegra Tú cambiaste la casa de tu madre por la de tu suegra <risa> ¡Pinche puto! ¿Yo qué chingados te voy a tener envidia? ¿Prefieres apoyar a tu suegra que a la que te trajo a luz a de tu propia familia? Oye, oye esa rima estuvo bien buena, la de la suegra. Hubiera estado chida si hace cinco años no lo hubiera dicho en la capela. Además, lo que digas de la vivienda me la pela. Que me va a decir algún güey que sigue viviendo con su abuela. Oh, oh, es mi oh, oh, oh, súbelo, súbelo. La mano arriba, Ciudad de México 3. Con el ritmo, sabes que eso es muy lógico. Llego yo con la frase, ¿entiendes? Soy el que neológico. Oh. lógico. mando como yo quiero, soy yo el histórico. Antes de la capela, yo era tu padre biológico. Oh. Sí, era el padre en el escenario. Pero ahorita lo miren, miren su vocabulario. Cómo no va a estar con los jueces, emputado. 1-0, uno, 1-0, cero, uno, cero. parece un código binario. Oh. ¿Y qué? A mí que me importa cómo me vote ese güey. ¿Qué? A mí me vale verga las votaciones corruptas. Eso es lo que digo, yo rimo por pura astucia. ¿Y qué? Ah. ¿Y qué? ¿Qué me importa este güey? No me importa lo que digas tú, ni tampoco usted. ¿Y qué? No me importa. Pero lloraré. No me importa, pero me voy a quejar por internet. Yeah, oh. yeah, yeah, yeah. con la rima, mira cómo yo te corto, Pime está ahí, y pa' pronto, que ustedes se pelearon, solo es puro morbo, si tú ganas, pues me gana, puro negocio redondo. Yo, con Pime me peleé en esta vida, tenemos problemas que son bastantes espinas, cosas que no se pueden arreglar en la tarima, ¿y tú sigues llorando por el viaje de Argentina? ¡Sí! No es que siga llorando, es que me lo deben y lo estoy reclamando. Sí. ¿Desde cuando uno es malo por reclamarlo justo? con eso el país se va para la mierda y punto. Ay, sí, oh. pobres los jueces, soy el único que te ha ganado cuatro veces. Oh. No digas estupideces si no pudiste ni ganar cuatro puntos puntos estos meses. Estos oh. meses, sabes, es genial. Soy el único que te ha ganado y es verdad, sí. también yo soy un capo en el arte empresarial Invertí en Colombia y les di un campeón mundial oh. Sí, eso lo hizo para mí, me volvió campeón Capón Mundial de Free Me enseñaste todo lo que conseguí, si sí. sabías todo eso, ¿por qué no lo aplicaste en ti? Oh. Pues, ¿Para qué? Si soy la verga, está escribiendo tu un CD. ¡Claro! La diferencia entre los dos que me pone triste. Tú votaste por él, me metiste el pie en cuanto pudiste. Mira, no digas oh. estupideces. Pregúntale a ellos, pregúntale a los jueces. Pregunta nada más, ve los lugares de la FMS. El tiempo puso a cada uno en el lugar que lo merece. Oh. No me lo merezco y no me compadezco. Yo no estoy donde tú estás, pero estoy conmigo mismo y eso para mí es la paz oh. No, no, yo no, porque yo no perderé, yo no, porque no, yo, yo no, los defraudaré yo yo no, no, no, porque yo, yo sí si tengo nivel, tengo nivel dejo a los toreros muertos, yo no me llamo Javier oh. Se llama Mauricio, mi hijo consentido, es como Mauricio Garcés, un actor ya pasado de moda y de estupidez soy como oh. Mauricio Garcés, con frases, guarras. Soy como Mauricio Hernández, con la guitarra. Tú te llamas Javier, pero mírate esas barras. Por más que seas Javier, nunca serás Javier.